porque las mismas autoridades y muchos dirigentes han estado confabulados con lo que es esa desgracia que hay ahí, que es esa planta de gas, que en este momento está afectando y va a seguir afectando a estas comunidades. Lamentamos, reitero, el apresamiento del compañero Jacobo, porque entendemos que es una persona que se ha manejado como dirigente de esa zona y ha llevado la voz cantante en lo que es esta lucha, y por eso lo están enfrentando, tristemente. Aquí quien reclama es quien tiene... ...el frente de las autoridades incompetentes de este pueblo. Que aquí es que tiene dinero...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 Quiero explicarte qué pasó con el apresamiento mío. Tú sabes que hace un año y seis meses que esa planta de gas la abrieron ahí. Acudieron a nosotros, inmediatamente pasó. Porque ya no hay que decir mucho lo que pasó ahí, porque sabes que ahí pasó una desgracia que hubieron hasta niños perdidos en la orilla del río hasta la una de la noche buscando personas que, que andaban desaparecidos, porque todo el mundo dejó la casa abierta y tuvo que salir de ahí. Nosotros inmediatamente ellos querían que te tiraran a la calle, y yo, porque las autoridades de aquí han dicho que esa planta de gas tenían que moverla de ahí, que esa planta de gas no podía ser abierta. También fuimos a la capital, a Medio Ambiente, a Comercio, nosotros hicimos todos los pasos, y ese era el panorama que había, pero ellos se pusieron por encima de las autoridades se pusieron por encima de la licencia social que somos nosotros y la abrieron entonces ahí sí nosotros llamamos un llamado a huelga en, en, en, por dos días entonces nosotros procedimos yo estuve el coronel eh, el día antes y ahí estuvo hablando con con nosotros que le estaban buscando solución para cerrarle ah no por pues mucho mejor porque nosotros ni queremos hacer este movimiento en tiempo iniciando lo que es un tiempo navideño uh, ustedes cualquier cosa entonces eh, nos llaman si ustedes la cierran mucho mejor porque así nosotros inmediatamente eh, tumbamos el movimiento me reúno con los con los lo demás y nosotros tumbamos el movimiento pero no fue así entonces nosotros no vimos la obligación de tirarnos a la calle inmediatamente nosotros nos tiramos a la calle a hacer la protesta nosotros respetando que los lince y la, y la policía está Estaban eh, la guagua de la policía y todo, el camino estaba ahí, nosotros respetando esa parte, no llegamos cerca que la planta de gas, nos quedamos unos 300 metros para no provocar. Ah, pues entonces ellos cogieron para allá pero nosotros estábamos, ¿no? que ya teníamos rato ahí, quizás alguien le pudo bajar alguna información que fueran quizás a apresarme, ellos cogieron para allá, donde que llegaron, que llegaron donde yo estaba, inmediatamente eh, me echaron mano. Digo yo, yo soy el dirigente, tú eres el dirigente. Inmediatamente que yo, que yo era el dirigente, inmediatamente me agarraron, me cacharon en la cabeza, me dieron golpes, me tiraron al piso, tiraron un tiro con el fusil, cerca de los pies míos, para ver si yo me asustaba, y yo no me asusto, no tengo miedo ni a guerra ni a nadie, pues la vía legal, no le tengo miedo a nadie. Entonces, eh, inmediatamente me, me levantaron del suelo, después que me dieron los golpes, me posaron, y, y después que me preguntan que si yo estoy armado, dije yo claro, eh, a, a ahí, entonces me la sacaron. Y si yo veo sido otra gente eh, eh, rabioso cuando ellos me están dando golpes, que me está dando golpes ahí en lo oscuro, ¿me entiendes? ¿Dónde estaban? No? Eh, yo hasta lo mato eh, ey, con esa furia dándome golpes, yo con esa pistola enganchada eh. Y mira, nosotros le dimos seguimiento, pero en el día de ayer, en la tarde específicamente, fue liberado. Nosotros entendemos que la policía y el gobierno siempre eh, se inventa y. Eh, trata de, de, de involucrar en cosas a los dirigentes sociales y populares que nunca han hecho ni que van a hacer conocemos la trayectoria de jacobo y creemos que eh, no se presta a eso que la policía trató de involucrarlo o sea no hubo más remedio por que soltarlo y ponerlo en libertad Mira, era un paro eh, de barrio, del barrio La Altagracia específicamente. Ciertamente, aunque nosotros no nos pronunciamos, pero nosotros siempre estamos dando, aunque sea un apoyo moral a todos los llamados o a todas las actividades o pro procesos de movilización y lucha de, de este pueblo y del país.